8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas 8 Mayor conciencia ambiental Las casas ecológicas prefabricadas están diseñadas y construidas con el medio ambiente en mente, lo que las convierte en una opción sostenible para aquellos que buscan reducir su impacto ambiental. La construcción en una fábrica permite reducir los residuos y minimizar la huella de carbono, mientras que el uso de materiales sostenibles y la eficiencia energética también contribuyen a la reducción del impacto ambiental.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 Los propietarios de casas ecológicas prefabricadas están más conscientes del impacto ambiental de sus acciones y, por lo tanto, son más propensos a adoptar prácticas sostenibles en su vida diaria. Esto incluye el uso de energía renovable, la conservación del agua y el reciclaje. Asimismo, las casas ecológicas prefabricadas promueven la educación ambiental en el ámbito de la sociedad. A medida que más personas eligen vivir en casas ecológicas prefabricadas, se crea una mayor conciencia ambiental en la sociedad. Los visitantes de estas casas pueden ver de primera mano cómo la construcción sostenible y el uso de materiales sostenibles pueden hacer una diferencia en el impacto ambiental de la construcción. Conclusión. En resumen, las casas prefabricadas ecológicas ofrecen una serie de ventajas en comparación con las casas construidas de manera tradicional. Desde la rapidez en la construcción hasta la eficiencia energética y la personalización del diseño, estas casas son una opción atractiva para aquellos que buscan una forma más sostenible de construir su hogar. Además, las casas prefabricadas son a menudo más asequibles que las casas construidas de manera tradicional, lo que las convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan reducir sus costos de vivienda.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 Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.